¿Cómo esta noche extravaganza? Yo creo que me considero muy extravagante, yo soy folclórico de hecho. La autenticidad es la cosa más extravagante que alguien puede tener, porque es la expresión muy personal acerca de su deseo. Y extravaganza es llevar todo a su límite, en el brillo, en la silueta, no pensar ni en el confort, ni en la comodidad. Extravagante es hacer que el ego hable desde lo más profundo. Hemos visto muchos trabajos suyos ¿sí? y este trabajo... Este trabajo es la mujer vista como un ornamento. De hecho, tiene hasta el aureola del brillo que pintábamos cuando éramos niños y es todo un ornamento, todo un avalorio, todo, todo un vestido pensado para brillar, no es más. Para mí ser rebelde, ser edgy, ser espontáneo, ser colorido, ser glam, ese es el lugar en el que vivo yo como Jorge Duque. Un saludo muy especial a todos los que ven Fashion Creators Group, por favor no se pierdan ningún detalle de la Gala Mambo Extravaganza. pues extravagancia. Yo siempre tengo como ese toque de extravagancia, pero es como darle este splash a la vida, esta este ají que le pones a la vida, y en esta ocasión al vestuario. no que tu trabajo es de metalero. ¿Cuánto tiempo le demoró a ellos vestirte y hacerte una reina esta noche en extravagancia? Pues ha sido todo un proceso pero muy bonito. He aprendido de toda esta de toda la técnica con la que ellos trabajan. ¿Tú cómo ves la moda acá en Colombia? Colombia no es ni más ni menos que cualquier otro país Entonces,